El va es una cooperativa de, de producción, distribución y consumo de productos ecológicos. Actualmente tenemos 11 grupos de consumo. Funciona sobre la base de grupos de consumo. De esos 11 grupos de consumo, 10 son de consumidores y uno de trabajo, el GG. Estos grupos los, los 11 grupos forman parte de la cooperativa. Esos 11 grupos tienen un compromiso con el Ba de aportar cada mes un dinero para la financiación del VA. Y al mismo tiempo, la cooperativa, todos tenemos un compromiso con los grupos, de todo lo que se produzca en las huertas, devolverlo a la gente. El Ba nunca vende... No se puede consumir del VA si no estás integrado en un grupo de consumo. Es decir, cualquier persona no puede consumir del VA porque todo lo que se produce dentro de la cooperativa es para la cooperativa. Y tenemos como unas dos hectáreas de terreno y para unas 110, 115 bolsas. La historia es que no vendemos verdura. Aquí no se vende verdura. Aquí hay lo que sucede es que... Eh, semanalmente a esas 110 familias se reparte una bolsa de verdura de temporada cerrada cerrada es que nadie elige lo que quiere ¿no? es lo que hay en la, en la huerta se, se distribuye a partes iguales entre todas las cestas toda la semana vale y la gente lo que hace se paga una cuota mensual da igual la verdura que reciba si hay más hay más si hay menos hay menos si cae yo que sé un granizo ...y se va todo al garete... ...la gente va a seguir... ...aportando ese dinero porque... Es ...para la cooperativa y también con... Clara. ...¿cómo se llega a este dinero? Este dinero es simplemente... ...se calcula el gasto agrícola que hay... ...lo que vamos a gastar tal... ...se calcula el gasto de amortización... ...de los vehículos, de la furgoneta, de tal... ...que se va ingresando unos fondos... ...para cuando se rompa poder sustituirla... ...y también se acuerda entre todas... ...las asignaciones que recibe el grupo de huerta. En un inicio... Es que ya no me acuerdo de los grupos que, de consumo que había. De los grupos estables del, que había, de la red de grupos de consumo, que es otra forma de organización que también sigue existiendo, pues estaban Estrecho, estaba La Prospe, Ecaia, estaban bueno, unas cuantos, Valleca, Zona Roja, que estaban en ese, eran grupos de consumo. Esos grupos de consumo se adhirieron al proyecto Ba y también pasaron a ser grupos del Ba. Y al mismo tiempo surgieron grupos nuevos, CNT, la Guinda, o unos grupos nuevos que se formaron y pertenecían solo al PA. En el año 1999, en la Universidad Autónoma de Madrid, una asociación que se llama Mala Hierba organiza unas jornadas sobre agroecología. Entre los proyectos que salen de esas jornadas, un grupo, sale un proyecto que se llamaba el proyecto va, tiene cinco, cinco vertientes. Ocupar un pueblo abandonado, eh, crear una revista que circule entre la gente, escribir un libro, hacer una cooperativa de consumo y el otro, nunca me acuerdo cuál es, el quinto. Al, entonces, en el proyecto de la cooperativa de consumo, empiezan este grupo prima, primero, Empieza a dar charlas en diferentes centros sociales, colectivos sociales y también en los grupos de consumo que ya existían en Madrid, no ligados al BAC, pero eran la RAC, los grupos autogestionados de consumo que ya existían en muchos barrios de Madrid para exponer su proyecto. En el comienzo nos juntamos una serie de personas que teníamos unas motivaciones similares, motivaciones políticas, en las que estábamos interesados en, en temas de pues, analizar el modelo económico que nos parecía que generaba eh, un despilfarro ecológico, ¿no? eh, injusticias sociales, etc. Eh, teníamos interés también en estudiar y analizar el desarrollo urbanístico de, del territorio, eh, teníamos intereses en construir eh, colectivos horizontales, asamblearios, etcétera, y por supuesto que había un interés ecologista muy importante, eh, un interés por analizar y, y estudiar temas relacionados con la agro agroecología, con con cómo también los, los poderes institucionales ¿no? pues, eh, gestionan todo eso, el territorio, eh, la salud, la alimentación, la participación, cuestiones así. Y con todos esos temas pues, eh, nos surgió la idea que queríamos hacer algo relacionado con, con la agricultura. ¿no? Y, y con esos intereses y esas motivaciones pues definimos el proyecto, que era pues, generar una cooperativa en la que los consumidores y los productores formasen parte de la misma cooperativa. Por lo tanto, eh, no existiese distancia entre ellos, sino que los consumidores fueran conocedores de los problemas de los agricultores, del territorio en el que se, se, se produce lo que nos comemos, ¿no? en el que se estableciese pues, una participación asamblearia, eh, que fuera un proyecto autogestionado anticapitalista, claramente, y en el que todo eso pues generase fuese una actividad económica pero una actividad de economía social. Y, y eso fue el, el porqué de este proyecto. De... Es decir, quizás en ese momento, pues eh, por ejemplo, yo al menos pues eh, sentía que, que formaba parte de, de debates, de, ¿no? de conferencias, de escuchar, a, de leer mucho, cosas así pero necesitaba o quería formar parte de un proyecto que llevase todo eso a la práctica, a una práctica que tuviese una ideología global, pero que, que, que traba, trabajase sobre un tema, un tema tan cotidiano como la alimentación, la salud, eh, cómo formamos parte del medio que nos rodea, cuestiones así, y, y se nos ocurrió. Este <risa> a finales del 99, primeros de 2000, empiezan a poner en el 2002, no, el 2000 empiezan a poner semilleros en distintos centros sociales. En la Prospe, en Seco, en el Laboratorio 2, hay, hay semilleros para las tierras. Y las fechas están por ahí, no sé cuándo, bueno, en febrero creo que es, del 2000, se ocupan unas tierras en, en el parque eh, del sureste un parque natural donde ya había una gravera y una serie de cosas muy contaminantes, se ocupan unas tierras, se plantan esas plantitas que han salido en los semilleros, se está allí acampado durante un tiempo hasta que no se van a destruir las de estas y empieza el proyecto. El proyecto empieza solo en la temporada de primavera-verano, no engloba más tiempo. Se van plantando las tierras, se forman una serie de grupos de consumo. En ese momento hay una gran precariedad económica. Eh, los trabajadores trabajan durante cinco meses sin recibir ninguna asignación, porque el dinero se necesita para otra cosa. Y así funciona el proyecto durante seis meses. En esas tierras ocupadas tenemos constantemente problemas, desde... Empiezan, eran unas tierras y había una vallita, se entraba perfectamente. Empiezan a crecer las vallas, crecen las vallas mucho más rápidamente que los productos. Llega un momento en que se tardaba una hora desde donde se recolectan los productos con la carretilla, sorteando las vallas, hasta la furgoneta para poderlos traer. A continuación, eh, llega la policía, íbamos los domingos, los domingos verdes, a ayudar en el campo y tal. Iba la policía y nos identificaba. En otra, a continuación nos roban la motozada. Y a continuación teníamos un pozo y un día fuimos y nos habían derribado el pozo. En una asamblea se, se plantea buscar otras tierras ya algunos de los trabajadores habían ido haciendo contacto porque el proyecto se hace muy conocido en Madrid. Está apoyado por muchísimos colectivos sociales, organizaciones, ecologistas... Allí todo el mundo va a apoyar. Y, eh, y nos hablan de unas tierras en, en el valle del, del Jarama. Entonces se van cogiendo tierras en arrendamiento en diferentes pueblos. Ahora estamos en Perales, pero hemos tenido tierras en Oruzco, en Tielmes, en Carabaña, en, en muchos de los pueblos por allí. Es más, en algunos momentos coincidi, han coincidido en tierras en dos o tres pueblos, con lo cual el desplazamiento para, para cultivarlas era, era duro. Hay una primera asamblea con un debate, hay quien piensa, entre ellos yo, que al coger tierras no ocupadas, tierras arrendadas, es posible que cambie... El, la forma de proyecto, la idea... Hay otra gente que defiende lo contrario, pero ante la, la gravedad de que no tenemos tierra, llegamos al consenso de arrendar unas tierras. El proyecto no cambió. O sea, yo En ese aspecto estuve equivocada, no cambió el proyecto. En las tierras de, que teníamos en el Parque del Sudeste, lo único que se hace es, al año siguiente, los consumidores, que no el grupo de trabajo, para tratar de sacar financiación para el proyecto, Plantamos unos ajos, que los plantamos, los recolectamos y tal, y que se vendieron, es lo único que siempre que ha vendido el va, eh, y con lo que se sacó fue dinero para el proyecto. Los principios del proyecto se mantienen, y lo que ocurre es que un proyecto que ya dura 12 años, pues es normal que tenga una serie de etapas ¿no? en las que en un inicio hay que poner mucha energía para que el proyecto salga adelante. Y, y entonces parece que tiene mucho contenido político. ¿no? Eh, después hay una fase en la que, en nuestro caso, consistía en poner muchas energías en que la cooperativa, la huerta, el reparto funcionase, o sea, cuestiones quizás más prácticas o, o más logísticas. Y, y después hay una fase en la que todo eso ya parece que funciona y entonces quizás haya una sensación de, de, de de mayor tranquilidad, o sea, de, de que no estamos tan en la ola de, de los movimientos sociales y, y así. Pero yo creo que los principios se siguen conservando. En el que en un momento determinado todos los trabajadores se marcharon, todos de golpe. Eh, entonces nos encontramos en octubre o noviembre con la huerta plantada y durante ese tiempo... Los consumidores fuimos a trabajar la huerta al mismo tiempo que seleccionábamos y buscábamos nuevos trabajadores. Eh, dos de los trabajadores que se habían marchado nos ayudaron con media jornada, eh, el primer mes media jornada cada uno y el segundo mes media jornada entre los dos. Al mismo tiempo nosotros por nuestras redes dijimos que necesitamos trabajadores, recibimos 16. Fue? eso ha sido hace. el 2009? 10, 11 y 12 a finales de 2008 2009 para que vinieran a explicar a, a los nuevos cómo era la cosa al final quedaron cinco pero que entre ellos no se conocía, como es muy importante que el grupo de trabajo sea eso, un grupo entonces entre supongamos el plan de formación además de eh, que venían los antiguos trabajadores, uno le explicaba sobre la tierra. Algunas excursiones, pues por ejemplo el SAS, Surco a Surco, es un proyecto bastante similar al BA, que está en la iglesuela. Ellos fueron allí cuatro, cuatro días creo, para ver cómo era el grupo, para ver cómo trabajaban la tierra y tal. Fueron también a ver a Juanjo de Galápagos, que tiene un proyecto de garbanzos. Uh -huh. Subieron a Pisquillos a conocer también ese otro proyecto de cooperativa. Todos estos viajes, todo eso fue haciendo como grupo. Pongo que en realidad las limitaciones del VA vienen dadas por la sociedad en la que estamos. O sea, no disponemos de todo el terreno que queremos, no podemos gestionar una parte de, nuestro, de nuestra cooperativa como quisiéramos, porque dependemos de factores externos. O sea, el planteamiento es a veces muy cortoplacista en cuanto a que se planta para consumir en esa... En esa... ...en esa temporada, pero no se piensa en un poco más a largo plazo... En, por ejemplo, plantar frutales o mirar más allá. Una vez a la semana hacemos una planificación de las tareas... ...que hay que hacer esa semana y las intentamos repartir. Aparte, hacemos una planificación agrícola de cada temporada... ...que las dividimos en primavera, verano y otoño-invierno, ¿vale? Y hacemos conjuntamente una planificación de, como están todos en la cara, y no veo nada, una planificación de todo lo que vamos a cultivar y de las, más o menos las tareas fuertes que vamos a hacer. Y luego lo que hacemos también es repartirnos mucho los trabajos. De, por ejemplo, pues hay una gente que se encarga de la economía, otra gente se encarga más de toda esa planificación agrícola, otra gente se encarga más del de contacto con otros colectivos. Otra gente se encarga de la mecánica un poco, de que esté todo a punto. Otra gente se encarga de participar en todo lo del semillero. Sí, sí, tenemos mucho vínculo eh, con colectivos que están aquí en Perales, como Planto, Casco Puerro, el Valle San Martín y otros colectivos que estamos colaborando, por ejemplo, en, en todo lo que es la, la creación de, de todo el banco de semillas que tenemos y del plantel de sacar... Eh, ...semilla para el verano, colaboramos eh, limpiando las acequias... Para, ...para regar las huertas... ...colaboramos en... ...a veces nos echamos una mano en las huertas... ...sobre todo a nivel de grupos de huertas... ...y, y bueno, con, con otra gente, otros colectivos. En cada momento formamos parte de un número de personas... ...prácticamente indefinido, ¿no? ...que podemos ser... O ...si sea, ahora mismo tenemos 120 bolsas... ...pues a lo mejor estamos hablando de 250 personas... ...a lo largo de, este, de estos 12 años de andadura pues no tenemos ni idea de la cantidad de gente que ha podido pasar por el bar pero yo diría que, que unos cuantos miles. Entonces, es muy difícil porque creo que eh, seguramente el perfil medio de alguien que forma parte del bar es de alguien que está en el va y que está en el colectivo de su barrio y que forma parte de una radio libre, de, de otra cooperativa de trabajo X, etc. ¿no? Entonces, los lazos existen, porque en realidad las redes sociales, los colectivos, ¿no? pues estamos todos muy unidos, pero es muy difícil determinar qué parte es solamente por ser del VA y qué parte no, eso son, son fronteras muy, muy difusas. En cualquier caso, pues hombre, desde el VA sí que se ha formado parte de otros movimientos agroecológicos un poco más amplios, eh, por supuesto que se está en contacto con otras cooperativas de consumo similares, con, bueno, con las redes agroecológicas, etc. Bueno, quizás seguramente a buena parte de la cooperativa nos gustaría que esas, esos lazos se, se fortalecieran un poco más. Creo que Elba eh, toca tantos puntos que en realidad puede formar parte y, y tener lazos con prácticamente cualquier colectivo que, que esté dentro de, que en su base ideológica esté el anticapitalismo, la autogestión. Eh, el asamblearismo y cosas así. ¿no? Es que no se puede, por lo menos yo creo que no se puede cuantificar la utilidad social como se entiende, que se entiende de una manera industrial, como todos entienden en esta vida. He puesto esta tienda y esto ha modificado los hábitos de consumo de fulanitos, menganitos, no sé quiénes... El VAP va por otras historias, la utilidad social, la modificación en las formas de consumo de una serie de personas, la modificación de los hábitos de cultivo, de producción, de transporte y tal, de esa misma serie de personas, las expectativas que, que crean la gente, pero vamos, ni nos hemos difundido, ni nos hemos difundido, ya y hay ahora 50 va, todo el mundo cambiando su forma de consumo y todo eso, ni cambiando las formas de cultivo, ni nada de eso. O sea, los otros agricultores de perales siguen cultivando como han cultivado toda la vida. Unos en ecológico porque tenían esa costumbre y otros en industrial porque tenían esa. Nuestra influencia, nuestra utilidad social entendida, eso yo no, no la veo, no la puedo cuantificar. Una verdura que venga de América Latina donde sé, porque esas cosas se saben, que quienes están trabajando allí están sufriendo los efectos de los químicos, eh, tienen unos sueldos miserables, viven en barracones en condiciones mmm, lamentables y tal, eh, guay, vale, pues yo compro un aguacate y da la sensación de que no hace daño, pero la verdad es que si ni yo ni nadie comprara esos aguacates, ese modelo no se sostendría. De modo que dije, bueno, en la medida en la que puedo alterar eso, que solamente es a través de mí misma, voy a dejar de hacerlo. Y así es como yo llegué al VA y eso, claramente me parece que todas las cooperativas de este tipo, en, en cuanto a que cuidan los trabajadores y que cuidan la tierra en el modo en que sepan, eh, ya están planteando una mejora muy grande a nivel global. O sea, la cosa más simple, tienes que empezar a cambiar la forma de cocinar, porque tú tienes que dar salida a un montón de verduras que de antes no daba. Te vas dando cuenta de lo que significa tus formas de consumo, que no tienen que ver con el va. tu forma de consumo industrial, tu forma de transporte y tal. Tienes un acercamiento a la tierra. Ves que hay otras formas de hacer las cosas y de gestionar las cosas. Ha habido gente que ha cambiado de trabajo, de lugar de residencia. Y una cosa que me parece alucinante es que he cambiado mis prioridades a muchos niveles. O sea, no lo sé, yo antes del va siempre en mi vida mi objetivo fue ser profesora universitaria y ahora mismo prácticamente lo tengo, prácticamente lo tengo descartado. No es lo que quiero. Me interesa mucho más un trabajo eh, que esté respaldado por toda la honradez que quiero transmitir en mi vida, como puede ser cultivar tu, propio, tu propia verdura o tu propia... Bueno, no sé, alimentarte, autoabastecerte de una, forma, de una forma personal y no dañina y poder controlar eso. O sea, en general, poder controlar los efectos de las, de las cosas que consumo. Es como nos organizamos, que no hay intermediarios, las relaciones directas. El, el romper un poco esa, esa confrontación que, que quiere hacer el mercado entre producción y consumición. Aquí lo que hacemos es eh, cooperar entre productores y consumidores. No queremos enfrentarnos, sino queremos que todo sea uno. De hecho, todo esto no es del grupo de huertas, todo esto es de, de toda la cooperativa del bar O sea, no. ni las tierras son mías, ni nada de eso, ¿no? Es, todo es de la cooperativa y e intentamos que todo sea comunal. Las formas de decidir son asamblearias, no hay ningún tipo de jerarquía, o se intenta que no haya jerarquía, se intenta que no existan esos roles, ¿no? Luego creo que sí que lo más importante es que genera eh, una cultura, una cultura que tiene como base la sostenibilidad y, y cuestiones así. Entonces, hace que yo creo que mucha gente que entra en el VAC quizás sin, sin otras experiencias colectivas de este tipo, pues que se le meta el gusanillo y entonces amplíe sus eh, ampliar el, el modo en que consume, el modo en el que vive, crea cultura, creo. El BASE se rige por una asamblea general que hay una vez al mes, de la, a la que van una persona de cada uno de los grupos de consumo y una persona del grupo de trabajo que entra en lo mismo, donde se toman las decisiones que hay que sea, allí. Se proponen las historias, que proponen los grupos lo que quiere que se discuta, eso vuelve a los grupos, se discute en los grupos y vuelve a la asamblea. La toma de decisiones en el ba es un proceso lento. Lento porque entre que se presenta el, el proyecto, o lo que se quiere cambiar, o lo que se quiere hacer, o la forma en que ahora vamos a organizar tal cosa. Eh, hasta que llegan los grupos. Ahí, pasan dos mesecitos. Los grupos lo discuten. Unos sí, otros no. Vuelve a la asamblea, otros dos mesecitos. No sé qué, o sea, casi ninguna decisión en el va se toma eh, en menos de seis sí, sí. meses. Pero el va eso también, también hay cosas que son más urgentes y hay cosas que no. Tenemos en esta, por esta forma de vida y esta educación que hemos recibido, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser, y, y así no es. El campo te demuestra que las cosas no son así, llevan su tiempo en que, que hay uno al mes y en, el, en los meses de verano hay dos, en que los consumidores van a trabajar a la huerta. Entonces se decidió que, que cada grupo de consumo organizase un domingo verde, invita a todo el VA a ir a la huerta, invita a los amigos que no son del VA, del grupo de consumo, y se va. El día 24 hay otro domingo verde. El día 23 que van a ir a ver las estrellas y todo eso, ya mucha gente se quedará a dormir. Y el, el día 24 hay Domingo Verde que lo organiza otro grupo, Tómate Tuán, que es un grupo que surgió a raíz de las movilizaciones del 15M. Uh -huh. Pues irán ellos, irá todo el mundo que quiera. También puedes ir a trabajar a la huerta cualquier día que quieras, llamas a los trabajadores para ver si van a estar y si les viene bien. Ya más para decir que vas y tú vas y echas ahí una mano. Eso. El VA que creo que, que fue un proyecto que sí que ha servido de modelo para otras muchas experiencias eh, al, al, al juntar en una misma cooperativa consumidores y productores. Y eso sí que creo que, que ha sido un modelo que, que se ha copiado, se ha transformado y, y, y maravilloso que se haya hecho. Ese era el objetivo. El objetivo no era crear un VA inmenso, sino crear un modelo que fuera replicable y que fuera... Eh, ...que se pudiera ajustar a cada territorio, a cada grupo de gente... a ...que cada uno cogiera la idea y que hiciera con ella lo que quisiera. Y creo que esa es la mejor aportación que hemos tenido... ...a, a los movimientos sociales o, o a la agroecología en particular. Primera de las acciones es eso que sale de los huertos de la cornisa. Los vecinos del barrio reivindicaban un parque, un espacio... ...que era zona verde y que el ayuntamiento había comprometido con la iglesia se lo iba a regalar a la iglesia para que hicieran, pues no me acuerdo bien qué, un seminario o algo así. El terreno estaba lleno de escombros y era tal, y los vecinos llevaban mucho tiempo reivindicando esa tierra. Entonces, una de las primeras acciones fue eh, hacer el, el, el huerto de la muy disputada cornisa. Trajimos un camión de tierra... Y se hizo allí una comida, se invitó a la gente de la, de, claro, de la huerta de la cornisa, de, del parque de la cornisa, y se hizo un huerto como proyecto para los niños. Mm. Había dos asociaciones, Paidella, que, es, que se dedica a educación, y eh, ay, Las Cosas de la Luna, que era otra asociación que también trabajaba con niños, que eran estos niños los que iban a, a cultivar el huerto. El proyecto duró bueno, cuatro o cinco meses y ya está. Se ha, colaborado, se ha participado varias veces en, en el Rompamos el Silencio, con una acción, nuestra acción típica. Se hace, pues se ha hecho en la calle Preciados, en la Plaza de Agustín Lara. En la Plaza de Agustín Lara no se hizo dentro del, del Rompamos el Silencio, sino en una jornada de apoyo al Lago 3. Eh, se llena se pone tierra, se hacen como surcos, se plantan botellas de plástico, bolsas de plástico y todo eso, y luego se hace la transformación. Se quita, se va quitando y cambiándolos por repollos, acelgas, haciendo como una huerta urbana, uh -huh. como una denuncia de esto. luego se suele hacer una comida, unas veces da tiempo, otras no. Eso se ha hecho un par de veces para rompamos el silencio, eh, otra vez de apoyo al lago. Eh, se, eh, otra vez hicimos ese huerto, pero en tamaño pequeñito, frente a la sede de Monsanto, denunciando, no me acuerdo que estábamos, algún maíz o alguna historia de esa. Se cantan unas coplillas que hacen referencia al asunto, o se lee una receta o especial. Una vez al año, desde el principio, se hace el curso de agroecología que está abierto a todo el mundo, de dentro y fuera del bar, eh, que son cinco o seis sesiones, cinco o seis días diferentes, con diferentes temas, unos propuestos por los mismos consumidores, otros eh, propuestos por la comisión que organiza el curso de la Quiero decir que todo en el VA es como labor de hormiguita, son pequeñísimas cosas, pequeñísimos cambios que se van produciendo a nivel personal, a nivel de los grupos, aunque los grupos también son diferentes, muy diferentes. No estamos muy unidos, digamos, a las asociaciones de vecinos, ni... Realmente, bueno en el VA siempre que hablamos, hablamos a título personal, nadie representa a nadie. A mí yo no quiero que el bar sea más visible, ni me parece interesante que salga en la prensa. Todos los años el país nos manda una cartita o un correito para sacarnos en su colorín del domingo, porque es modernos, quedamos más modernos que nadie. La realidad es que eh, eso lo único que te hace es dar una imagen tergiversada del proyecto. Que te llame un montón de gente, que te haga perder un montón de tiempo, quiero decir que aquí la participación es voluntaria. Tiempo que das al bar, tiempo que, que es tu tiempo. Que te llame porque quiere comprar verduras en el va y todas esas historias. Eh, y socialmente super, quedamos estupendamente. A mí eso me parece absolutamente negativo. Yo no soy partidaria de salir en la prensa en ningún tipo de prensa oficial, no ni en la televisión, ni en la radio, ni en los periódicos, ni en ninguna parte. Otra cosa son la prensa social. No tenemos ningún problema en salir en Diagonal, en hablar en Teleca, en Radio Valleca, en el periódico del barrio. En el pueblo tal, en la radio del otro pueblo, en el boletín, ahí no tenemos ningún problema porque es otro tipo de gente al que se va dirigido. Crear otro VA necesita muchísimo tiempo, muchísimo interés, que en un principio, si no hay un grupo que tenga interés en montarlo, tiene que salir del otro bar. Ah, no, eso no hacemos. Yo, por ejemplo, hemos apadrinado al grupo a tomar Tetuán, un grupo que salió del 15M uh -huh. en Tetuán, que quería. Y durante tiempo algunas personas de mi grupo han ido a explicarles, a ayudarles, a no sé qué, hasta que se ha constituido un grupo, entiendes más o menos, y han entrado en el BA. Ahora mismo está en marcha un grupo de consumo en el ECO, en el ECO en Carabanchel, que es un, que lleva ya trabajándose como seis meses. Alguna gente de la Prospe, del Vade Verde, que son nombres de grupo de consumo, se lo están trabajando para crear allí otro pequeño grupo. Pero parte ya de gente que tiene un interés y que demuestra bueno. una historia.